Mira, yo te dije, vas y el movimiento. Era el movimiento más allá, tenés que mover las caderas. Siempre tenés las caderas un poco duras. No, no, la parte de arriba no. La parte, así ves. Ah, esa parte y después tenés que hacer el círculo, pero para atrás. Aviso de responsabilidad, aviso de responsabilidad. Ver, hace una hora que estamos con esto. Ahí, y después el que haces para adelante, ¿cómo se llamaba ese eh, Ay, Fer, así no, enséñale bien ayer, no le estás enseñando. Estuvimos practicando toda la tarde, mirá qué duro que está el este es... muchacho. Sí, bueno, no sé qué hacer. Es que no le das de comer. Tampoco. Se queja porque le duele. Sí, sí. Ven, ven, se están filmando, vamos a ah, empezar, fe. vamos a empezar. Ah. Ay, hola. Buenos días a todo el mundo, bienvenido, Fernando Auturio, terapista físico y kinesiólogo, acá desde Miami, con la bella Efi. Les presento a Efi. es una brillante profesora de belly dance, es un, mi ex profesora de yoga, bueno todavía me las da unas clases de vez en cuando, y éramos compañeros de baile en el tango. Sí, hacíamos piruetas en el aire, saltos, Fernando venía a la clase porque era más divertido levantar chicas que levantar pesas. Exactamente. Eh, estábamos en Tango Times, Tango Times Dance Company North Miami Beach, con Oscar Caballero y Roxana Garber. Muy bien, hoy vamos a hablar de algo que va a ser muy útil para ustedes si usted tiene algún problemita lumbar, es trabajar un movimiento de belly dance que va a incluir la columna dorso-lumbar, donde acá en esta zona se encuentra como una charnela o una bisagra, y la sacroiliaca. Cuando estamos plantados en el piso, y se los voy a mostrar, que es una cadena cerrada. Por ejemplo, yo en estos momentos tengo mis pies en el piso, por lo tanto, el movimiento, lo voy a, ella nos lo va a mostrar y después vamos a mostrar un vídeo en el cual está bien detallado, paso por paso, al mover mi cadera. ¿Cuál hacemos? ¿Maya? ¿O... Sí, hacemos el Maya. Muy bien, ¿eh? Estoy tratando de seguirlo. Estamos moviendo la columna dorso-lumbar y además la cadera con la sacroiliaca. Tenemos tres ejes, uno que nos atraviesa por acá. Otro que nos atraviesa por acá y otro por acá. Entonces estamos moviendo varias articulaciones, pero con los pies en el piso. En el video vamos a mostrar un pasito que vos hacés, ¿cómo se llama? Turkish Figure light, figura 8 turca o hacia adelante. Muy bien, y al final hace una pequeña patadita. Cuando levantamos el pie del piso es que se rompe la cadena, o sea que este es muy bueno para movilizar la zona torso lumbar. Pero si usted no tiene ningún problema lumbar, lo puede, con, lo puede hacer con la patadilla también. Con la variación. Con la variación. Si usted tiene una condición lumbar, puede hacer el movimiento simplemente sin levantar el pie del piso. Entonces la, la cadena se mantiene cerrada y la columna, está bien fija y está bien firme y no hay posibilidad de que se lesione. Este es un movimiento que recomiendo que empiece a practicar. Yo lo he estado practicando bastante y me llevó tiempo poder sacarlo. Vamos a ir incluyendo más ejercicios, más movimientos del baile, incluidos para hacer un poco movilizaciones toda de la columna. Recuerde suscribirse en mi página de Facebook Fernando Sutulio RPT o en mi, YouTube, en mi canal de YouTube Fernando Sutulio PT y trate de contactarla a EFI si usted quiere aprender belly dance o yoga. Eh, te podemos ubicar EFI en... en Facebook EFI Dancer o Yoga Infinito. Financer o yo me infinito? Lo veo en mi próximo video. Ahora vamos a comenzar con los movimientos lentos, las figuras en 8. Son cuatro figuras en 8. En este video vamos a aprender dos de las figuras en 8. Pero es bueno saber que hay cuatro, que son verticales, mayas. Lo opuesto del Maya, que es el Sway, también es una ve figura vertical de afuera hacia adentro. Turkish Figure 8, figura 8 turca, que es horizontal al piso. Y Egyptian, hacia atrás. Hoy vamos a trabajar con dos. Las que escogí para hoy son Maya, una de las figuras verticales. Y Turkish Figure 8 o figura turca en 8 que va de atrás hacia adelante. Ahora Verticales, Maya. Lo opuesto del Maya, que es el Sway, también es una ver figura vertical de afuera hacia adentro. Turkish Figure 8.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 Atrás hacia adelante. Ahora vamos a explicar cómo hacer eh, mallas. Malla es la figura 8 en vertical. Los pies están juntos, calores en el piso. Vamos a relajar ligeramente las rodillas, hombros abajo, la barriguita adentro. Siempre vamos a tener cuidado con la espalda ligeramente apuntamos la columna vertebral, las últimas vértebras hacia el piso no podemos bailar con la columna arqueada para no tener problemas después de espalda entonces nos ponemos en una posición neutra, pelvis neutra pies al piso, relajados los hombros, espalda larga respiramos profundamente y vamos a llevar, empezar con la cadera derecha hacia arriba primer movimiento ahora Vamos a notar que el pie se levantó del piso. Esto puede hacerse con los pies sin levantar del piso. Vamos a hacer el breakdown de maya, que es una figura 8 en vertical. Vamos a llevar brazos arriba, espalda relajada, hombros abajo, talones al piso. Llevamos cadera hacia arriba, hacia afuera y abajo. Arriba, afuera y abajo. Llevamos cadera derecha arriba, como escondiendo la cadera dentro de las costillas, hacia afuera y relajamos. Arriba y afuera. Arriba y afuera. Nótese que mientras hacemos esto, dejamos que la rodilla se estire y el talón sube. Cuando el talón derecho toca el piso y la cadera está afuera, recién subimos el lado izquierdo. Llevamos cadera derecha arriba, como escondiendo la cadera dentro de las costillas, hacia afuera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 Cadera hacia afuera y pisamos. Lo mismo con el lado izquierdo. Nótese que el movimiento viene de la cadera, no del talón. El levantar el talón es solo una consecuencia. Lado derecho. Subimos cadera dentro de las costillas, se levanta el talón. Cadera hacia afuera y pisamos.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 Ahora vamos a hacer la figura 8 horizontal. La cadera se lleva ligeramente hacia atrás, levantamos la cadera y la llevamos hacia adelante. Es como dibujar un 8 en el piso con las caderas. Entonces vamos a imaginar que estamos paradas en el centro de un 8 y lo dibujamos con la cadera de atrás hacia adelante. Podemos imaginarnos también que con la cadera... Estamos sacando una bolita de lado grande y la llevamos hacia adelante. Le vamos a agregar los brazos, opuesto a la cadera que va hacia adelante. Cadera izquierda adelante, brazo derecho a la cabeza. Una variación de esta figura es con una pequeña patadita. Llevamos cadera hacia adelante. Y cepillamos el piso estirando la pierna. Y se ve más lindo si estiramos la punta del pie. Asegúrense de que al hacerlo, no sea el movimiento desde el pie, sino se ve esto. Debe ser de la cadera y es una consecuencia el pie. Le vamos a agregar brazos, subimos los brazos, giramos las palmas hacia adentro. Y llevamos espacio, los brazos, las manos hacia abajo. A este movimiento le vamos a llamar puesta de sol. Acompañamos brazos y caderas. Y uno, y dos, y tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho. Ahora vamos a hacer la figura 8 horizontal.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 She got it.